Hola gente, ¿cómo están? Soy yo, SoulTime y estamos aquí en un nuevo video... Bien, cariño, ¿no? Estamos en un nuevo video para este canal. Y bueno, vamos a reaccionar, hace tiempo que no reaccionamos a algo de Mid Canyon. sea, algo turbio, así que vamos a ver este. Es el Mario Bros. Ok. Es algo de Mario Bros., no sé. Vamos a ver este video y... con bueno, el doblaje de Merfus, eh. Se tiempo. ¿no? Este video es una parodia de una parodia. Oh. ¡Ah, yeah. puta! Estas niñas apestan Los peores gamers que he visto Oh, rendas como... Sabes, solía ser justo como tú eh, Disculpe Dije... Espera, está, está muy otaco este video, eh Solía ser justo como tú Yo solía ser como vos eh, Algo así Disculpe ¿verdad? Dije que solía ser como tú Oliendo a mierda Vistiendo como un tonto en público Hablando con memes Y por eso ah. hay un precio chico Deberías lavarte O lavar tu ropa Escuchate, taco de mierda Podrías pagar unas altas consecuencias eh, a, a Alguien ayúdeme Fue hace tres años En una... Alguien ayúdeme un loco esta cosa. de gaming normal en mi cuarto Esto como Si hubiera sido a Creo que quiere robarme el buff rojo, sí, aquí está, aquí está y estoy muerto, ah, genial oh, Iré por una bebida, ah, sí, todo bien, ¿eh? y cosas. así que AFK ¿Más? No pinta bien esto, eh Michael, volveremos después de las 9 Así que recuerda cerrar las puertas y lavar tus porquerías. <risas> Te quiere mamá. Postdata, tu padre cree que necesitas usar esto. <risas> Desodante. Eso cualquiera creo que lo hizo a su adolescencia, en ¿eh? no bañarse. Yo en no bañarme creo que lo hizo solo una semana. Una vez no y ya está me baño dos veces al día, me va a caer. Dos, <risa> tres veces. Oh. Este ayer que estaba hablando me perdí eso. Oh. He dejado la puerta abierta. Es <risa> un gusano. alto pasillo, ¿eh? Qué rayos. Uh, a alguien. El usuario de Nintendo o de GameStop, ¿eh? El usuario normal, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que? Tenía la mochila de Pikachu. <risa> to los ruidos eh, suena como un cerdo P currently mal atamos ah, que asco ¡No! No <risa> mierda, está fuerte va se tropezó con el sonante ah. a la mierda le puso los gusanos a las axilas ¿Qué estás haciéndome vamos déjame ir Respondemos, está con mi padre. Mi padre tiene cosas en la escalera. Bajo el mueble puedes tomarlo? lo que quieras. Solo déjame ir. Ah, ah, ¡No! Ah, ¿Qué es? No. ¡Lo que río! ¡No! Oh, ¡Se los comió los ah, ¡No voy a mostrar eso! Ay, ¡Eso es la tripofobia! Si, sí, de los oídos, esa... Ah. Se comió la pura y no o se que... Me dejó ahí solo en el baño. Después de haberse comido todos esos gusanos que salieron de mí. Entonces me di cuenta que yo podría oler mejor de lo que olía. Como sea, vaya historia de mierda. Por favor. Tú tienes que dejar de oler a mierda, por favor tienes que hacerme caso. Viejo, <risa> loco. Me voy de aquí. Por favor escúchame debes... veces. Me voy de Me voy de aquí. Por favor escúchame debes hacerte. ¡No! Uh, apareció el otaku moroso. Espera. <risa> no. ¡No! no. ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Maldición! ¡No! ¡No! ¡El desodorante! ¡Debes usar desodorante! ¡No! ¡Uh! Lo secuestro! Okay. Bueno gente, creo que eso ha, ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, de una me gusta, puedes compartir el video, puedes suscribirte a este canal para más videos de reacciones como este. Y bueno, eso es todo por hoy. Soy Jose Ultimate y nos vemos en la próxima. Bye, chao Adiós. Bye, bye, bye. Vos eso, Dante. mal bye. Bye. Bye.